¿Qué tal, queridos amigos? Feliz domingo para todos. Qué alegría podernos encontrar a través de estos medios digitales. Empezar nuestro día orando, dándole gracias a Dios. Empezar nuestro día encomendando nuestra jornada, nuestro trabajo. Hoy es domingo, domingo para descansar, para compartir en familia, para celebrar la Eucaristía. Hoy la fiesta de Cristo Rey, con la cual vamos a concluir con la cual cerramos el año litúrgico. El próximo domingo inicia Adviento, año nuevo en la, en la liturgia de la Iglesia en la vida de la Iglesia. Así que con mucha alegría vamos a celebrar esta Eucaristía aclamando a Cristo, a Cristo Rey, Rey del Universo. Vamos a meditar hoy domingo este texto de San Lucas capítulo 23 versículos 35 al 43. Estando Jesús en la cruz empezaron los jefes a comentar con sorna si salvó a otros que se salve a sí mismo, puesto que es el Mesías el escogido por Dios. Los soldados también se acercaron y se burlaban de él, le ofrecían vino y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de él había un letrero que decía, es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultó diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciéndole, sufriendo la misma pena que él, no temes de Dios. Nosotros la sufrimos justamente porque recibimos el castigo merecido, pero Él no ha hecho nada mal. Y añadió, Jesús acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le respondió, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, es una palabra abundante, una palabra donde Jesús está en la cruz. Y ahí... Recibe todos los insultos, todo el maltrato, toda la humillación. Pero también recibe esa súplica de este hombre pecador arrepentido. Señor, acuérdate de mí. Y Jesús nos da ejemplo. No solamente ha predicado, sino que hoy nos da ejemplo. Y nos dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La salvación no es para mañana, para paso mañana, es para hoy. Hoy. Este es el día de bendición, el día de gracia. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, mi Señor. Bueno, mis queridos hermanos, el Señor los bendiga. Los espero en la Eucaristía.